¡Bongiorno, amici Voy una gamba dura, un glúteo duro, como una brasiliana o una nera. Qué mejor que hacer estos ejercicios que he portado hoy. He portado seis ejercicios para diventar esa gamba dura y ese glúteo duro pues si sí, solo cuando tú, cuando alguno toca diga wow que estás haciendo qué bello que fare estos ejercicios del inicio, fines a la fines. ok vamos a iniciar con un poquito de de movimiento, movimiento en el posto muevo un poquito los brazos mueve un poquito la gamba eh, estos alineamientos serán eficaces eficaces <ríe> eficaces da Pablo ok vamos a iniciar con, con vamos a iniciar con un lo rescaldamiento. después del rescaldamiento, entramos con, con nuestra parte principal de, de este alineamiento. Para este alineamiento habíamos bisogno de, de un manubrio un o cosa que sea pesante. Eh, aunque yo esta bustina con, con 3 kg, y si tú no hay el peso a casa, no te preocupes, lo puedes hacer sin peso. Si y la próxima vuelta le ayunte un peso, así vas a sentir que, que este glúteo y esta gamba... Diventano duro, ok, ok, perfecto, perfecto, perfecto, hago un piccolo de movimiento al bacino torno indietro, torno indietro, torno indietro, nuevamente, nuevamente, yendo, salgo, yendo, salgo, yendo, salgo, lo que es la gamba y el glúteo, son músculos così grandes, que debemos estimularlos per diferentes ángulos Casi, casi siempre la gente en la palestra le escapa la gamba y el glúteo pero con el giorno de hoy vas a ver grandes resultados y de una de una manera simple y dinámico ok perfecto, perfecto. vamos a iniciar con un piccolo riscaldamiento, una piccola corsa en el posto uso las dos manos, uso le dos manos punta de pie, punta de pie pensa positiva, pensa positivo. Ta, ta, ta, ta, ta. una pequeña corsa sí sí sí sí ok ok ok perfecto perfecto ok vamos a iniciar vamos a iniciar con un poquito de jumping ya jumping ya jumping ya prepárate 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1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 vamos a hacer esto, avanti, ta, ¡avanti! ta, cosí, fácil, fácil, fácil, ta, <ríe> cosí, sale un poquito el batito cardíaco y entramos súbito a nuestro ejercicio con la gamba y con el glute, <ríe> andiamo, hoy es un giorno bellísimo, C'è el sol, <ríe> c'è el sol, c'è la buena energía, <ríe> La buena energía de mejorar, no? ta perfecto, perfecto ok, ok ahora vamos a hacerlo doppio, doppio uno, 2. va adelante uno, 2. solo 1 uno. uno, uno ta uno, ta due, due, uno, due ta ta ta ta uno, due uno, ta ta 2, ta, sí, sí, sí, ultimo, sí. ta, ta, último, último, uno, ta, ta, ok, corsa, corsa, corsa, mantente en corsa, en corsa, corsa, corsa, alza el esguardo, alza el guardo punta de pies, punta de pies con una cleta, ok, ahora, ahora, guardate, tú continúas, vamos a hacer, uno, vamos a hacer el lado, lado, lado, lado, ok, prepárate. Seguir en corsa, en corsa, en corsa. Ok. 3, 2, 1. vía 1. Su la gamba. Su la gamba. Su la gamba. Su la gamba. Su la gamba. Su. Su. Su. Vamos a hacer 10, 10, 10, 10, ok? 1. Ta. 2. Ta. 3 4 4 5, 5 6 6 7 8 9 10 10 più 1 2 3 3, 4, 5, 5, 5 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Ok, continua, continua, continua continuo, continua continua ok, vamos a hacer vamos a hacer un skipping, no skipping así vamos a hacer una ventina, ventina. vamos a fare, ta, ta, ta, ta. Voy a fare voy a fare 10, 10 skipping 10 skipping le metemos 10 jumping ya dopo jumping dopo de jumping, de jumping ya le vamos a meter gamba avanti, ok, ok, prepárate 3, 2, 1 via, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va, jumping già. Jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vado avanti, vado avanti, 1, va. Sì, sì, sì. 8, ultimo, ultimo, 2, sono 10, 10, 10, 10, 3, ok, ok, ok, Ah, ah, ah. 4 4 Cuatro. Cuatro. cinco se va. Seis. Seis, seis, seis. Seis con cuello. Seis con cuello. Seis con cuello. Seis, seis, seis, seis, siete. Si, si, si. Vamos. 8 8 Ah, 9 9 9 nueve, 9, 9. Ah, Último, último, último. eh Manca de lato, manca de lato. Manca de lato. Manca de lato. Uno. Va. Ta. Sí, de lato. Due. Ta, ta, ta. Ta. Salgo, salgo. 3. Tres. Ta, ta, ta. Ok. Va, cuá, va, cuá. Cuatro. Ta, ta, ta. Va, cuá. Ta. Ta, ta, ta. Cinque. Ta, ta, ta. Seis. Sí, sí, sí. Su la gamba. Ah. 7, Ta. Vado. 8, Vado en dietro. 9, Ta. 9, Ta. <ríe> último. Ta. Ta. Ok. Último. Ok. Perfecto. Perfecto. Vamos a lanzar el cuaco. Nuestro rescaldamento. Podete ver un poquito de agua. E iniciamos con nuestras partes centrales. Seis ejercicios. de la gamba y el glúteo. Vamos a inventar esa gamba. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura, dura la gamba, dura la gamba y duro el glúteo. Vamos a beber un poquito de, de hidrata. Un poquito, yo bebo mis hidrataciones. Ah, bueno, saporito, saporito, saporito. Delicioso, delicioso. Ok, he portado, como he prima, el manubrio y cuesta bolsa que pesa 3 kg. Voy a fare. Voy a hacer dos ejercicios sin sal peso y después prendamos el peso para dopo entrar en, entrar en calor y tonificar eh, bien aquel grupo muscular. Son un poco mimetizados, ¿no? Son un poco mimetizados en la foresta. En la foresta. Ok, ok. Nuestro primer ejercicio, vamos a hacer este ejercicio se llama el Squash Jam, el squash jam. las personas que tienen problema con la saltabilidad no, no, no hay problema lo hacen así, drito hacen el Squash, el squash eh, pero lo hacen continuo ok, vamos a hacer, vamos a fare 10 saltini 10 saltini solamente 10 10, 10, vamos a abrir el pie de, più de la espalda, más largo que la espalda, lo importante que el glúteo vaya bien dentro y que el ginocchio no supere la punta del pie. Guárdalo, guárdalo, así. Y me ayudo con las manos, tipo Cristiano Ronaldo. Fa, como si fuese a volar. Ok, prepárate, vamos a hacer 10. 10. Les recuerdo, estas 10 que vamos a hacer, podemos hacer también directo, no solamente de frente. Podemos girar. Lo importante es hacer eh, nuestras 10. Ok, prepárate. Abro pies pie más largo que la espalda. de esta forma, e, y se va y se bajamos a hacer 10 3, 2, 1, via 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5 en más 1, 2, 3, 4, 5, mango 1, 2, 3, 4 y 5 ah, se siente, ¿no? se siente, se siente respira profundo respira profundo, respira respira, un gochino de aria con este ejercicio voy a repitirlo nuevamente 2 vueltas en più, 2 vueltas así estimulamos nuestra nuestra gamba y nuestro plotte. Cuando se esquerza, cuando se esquerza, voy a hacer 5 de frente, 5 de la y 5 de, de la otra parte. Así le damos un poquito de, eh, de varietà, un poco dinámico. Prepárate. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vai, quanti 1, 2, 3, 4, 5. Rimango. 1, 2, 3, 4, 5. Uh, uh, uh. Madre de Dios, se inicia, se inicia a sentir un poquito, se inicia a sentir un poquito. Ay, ay, ay, Nessuno te regala niente. Debemos ser conscientes que si volemos mejorar, debemos sacrificar tiempo, tiempo, tiempo, ejercicio, fuerza, alzarse presto en la matinata. No solo, no solo tiempo, aunque la boya. debe haber una tanta motivaciones para mejorar. ok, ya lo hemos hecho dos vueltas, vamos a hacer la tercera vuelta. En la tercera vuelta, en la tercera vuelta con la gamba para così. así me piace. Que se sienta que tú te estés alenando, ok ok, prepárate, guardate las posiciones la posizione e scendo ma 1, 2, 3, 4, 5 ok va 1, 2, 3, 4, 5 ok se si va, se si va 1, 2, 3 4 ah, 5 y 1 2 3 4 ah, 5 Uf. <ríe> ah, se siente se siente se siente un poquito la fatiga se siente me piace que te esté alejando que te esté dejaando tú no esscherza más ok adesso vamos a utilizar la, la el materacino el materacino, el achugamano todo depende de donde tú te trobes vamos a fare este pues ejercicio eh. este pues ejercicio su tapetino importante una buena postura una buena postura tu riposa tu riposa en tanto yo te faccio vedere posiciones Pie dirito, dirito, vamos a fare 10 chicos 10 chicos sí. Die, chicos, ¿sí? 10 indietro y 10 abriendo. Ok, Prepárate. 3, 2, damba de 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, se va. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso apro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ok uh, uh. siente se la gamba 60 60 60 60 cambio cambio cambio niente pausa niente pausa la otra gamba estaba en reposo si va posiciones 3 2 1 vía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 va uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Abro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. 7 8 9 10 uh, uh. Ah, Se siente. No se mola más, no se mola más. No se mola más. Siente fatiga. Pues la fatiga va bien. Pues la fatiga te dará grandísimos resultados cuando tu fidanzato senta Cuando tu marito senta así. <ríe> e se vuelve a arribar a la victoria hay que sufrir un poco sufre ok nuevamente cambio de gama cambio va se va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok hacemos un, un, un cambio 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Apro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lavoriamo anche aduttore, aduttore, fianchi, fianchi, fianchi. Tutto, tutta la gamba. La stimoliamo per tutti gli angoli. Tutti gli angoli. Ok, prepárate, prepárate. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5. Con control de la gamba. 6, 7, 8, 9, 10. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sette, otto, nove, dieci. Avro uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uh. Ah, se sente? Mi piace quella fatica, mi piace, mi piace, mi piace. Me piace que la fatiga, me piace, me piace. So, vení que se está entrenando bien, estoy entrenando bien. Tú con estos ejercicios debes hacerlo al menos de 2 a 3 vueltas a settimana. Modificar en la repetición. Porque si no, el cuerpo se adapta siempre a la repeticiones. repetición. Ok, prepárate. Última, última, última, última. Última. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 5 in più 1 2 3 4 5 va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 più 1, 2, 3, 4, 5, auro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 y más. 1, 2, 3, 4. 5 ah, uh, uh. tú me regresarás mira el pablo tú dices que fai 10 y fight 5 en plus 5 en plus marcará la diferencia ok ¿Qué vamos a hacer? vamos a cambiar cambio cambio de gamba cambio de gamba cambio de gamba cambio 3 2 1 vía 1 2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 10, 1, 2, 3, 4, 5, va, abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4 5 ah, uh, uh. no está todo no está todo así fáciles <ríe> ni aunque difícil, ok ya de eso. voy a pasar a los ejercicios con con el man con el manubrio con el peso ok oiga están sistemando el prato están sistemando el prato oiga me van a me van a arruinar el vídeo no con cual con cual con, con, con suono, ok. Nuestro próximo ejercicio ¿Qué vamos a hacer, voy a prender el peso. Eh, te faccio vedere y por, prendo el peso. ¿Qué voy a hacer, prendo el peso, prendo el peso. Vamos a hacer skipping: Uno. Dos. Tres. Abro, ta, salgo eh, y basta. Y basta nuevamente. Guarda, skipping. 1, 2, 3 y haciendo gamba su ok, nuevamente 1, 2 abro gamba su yo puedo cambiando de gamba ok, vamos a aprender voy a aprender un peso serio ok prepárate Prepárate, si hay problema del ginocchio no fai no el skipping. Ok, 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, abro. Está, echando. A gamba. 1, 2, 3, abro. Echando. Yudo. 1, ok. Perfecto, vamos a contarlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3. Apro y descendo. Sulla gamba. 1, 2, 3. Apro. Ta. Sulla gamba. 2, 1, 2, 3. Apro. Ta. Ah. 3, 1, 2, 3. Apro. Y descendo. Sulla gamba. 4, 1, 2, 3. Y descendo. Sulla gamba. 1, 2.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 esciendo, su la gamba 1, 2, 3, abro esciendo, su la gamba vamos a hacer el 31 1, 2, 3, abro 1, 2, 3, abro esciendo, ah el último 1, 2, 3, abro su la gamba 1, 2, 3, abro yendo, su la gamba último, 1, 2 3, abro yendo, su la gamba 1, 2, 3 abro, yendo su la gamba, y yendo. Uh, madre de Dios <ríe> un poquito de coordinaciones no coordinaciones ah, ah. hidrátate, hidrátate hidrátate ¿Cómo le sembra el ejercicio? <risa> Difícil, ¿no? Un poco de coordinación. Uh, uno, dos, tres. Abro, y siendo Cuando salgo, su la gamba. Continuo nuevamente. Y cambio de gambe. Cambio de gambe. Cambio de gambe. Ok. Prepárate. Nuevamente. Nuevamente. Prendo el peso. Prendo el peso. Ok. Ok. He iniciado con... Con cuesta, ahora con cuesta, cambio de gamba 3, 2, 1, vía 1, 2, 3, abro da, Su la gamba 1, 2, 3, abro da, Su la gamba 1, 2, 3, abro Escendo su la gamba 1, 2, 3, abro Escendo su la gamba uno, 2, tres, abro, y su le gamba. Uno, dos, tres, abro, y su gamba. Uno, dos, tres, abro, y su le gamba. Uno, dos, tres, abro, y su le gamba. Uno, dos, tres, abro, yendo, su gamba. 1, 2, 3, abro, asiento, sube la gamba, vamos a hacer 3, 1, 2, 3, abro, pa, 1, 2, 3, abro, pa, ah, 2, 2, 2, 1, 2, 3, abro, asiento, sube la gamba, 1, 2, 3, abro, asiento, ah, último. 1, 2, 3, abro, extiendo, sube gamba 1, 2, 3, abro, extiendo, sube gamba ¡Ah! ¡Ah! Madre de Dios, siento con la gamba que fue a cosir La siento que fue a cosir La siento, la siento ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Los ojos que están tallentes se alena la parte superior Pero no es eh, procuremos siempre Cercar el equilibrio Fuerte fuerte, soto y fuerte, su Ay, estos ejercicios de gamba Me fanno morir Me fanno morir Pero tú debes resistir, tú debes resistir Si voy a ver grandes resultados soy una persona vincente, una persona que no mola mal No dimenticarle a estos ejercicios abinarle eh, ejercicio aeróbico en la playlist puedes guardar tantos vídeos de aeróbica donde tú vayas a sudar vas a bruchar todo lo que te hay manchado ok vamos a, a finalizar con la última vamos a finalizar con la última la última 3 2 1 vía 1 2 3 abro sube la gamba 1 2 3 abro Gamba, uno, dos, abro, pa, su le gama, uno, dos, ah, tres, tres, abro, ah, su le gama, uno, dos, tres, abro, pa, su le uno, dos, tres, abro, ah, su le uno, dos, tres, abro, yendo, su le 1, 2, 3, abro y siendo. Si, 1, 2, 3, abro. Pa, su, 1, 2, 3, abro y siendo. Su le gamba, 1, 2, 3, abro y siendo. Su le gamba, 1, 2, 3, abro y siendo. Su le gamba, vamos a parar el tres. Uno, 2 abro y siendo 1 1 2 3 abro sí 1 2 3 abro 2 1 2 3 abro uh. último 1 2 3 abro y siendo su legamba 1 2 3 abro y siendo su legamba Uh, uh. Ah, aunque yo me estanco aunque yo me estanco pero no muero más yo me estanco yo me estanco no molo más yo me estanco ah. Prende un cochino de aire Prende un cochino de aire prende agua prende agua nuestro próximo ejercicio nuestro próximo ejercicio uh, uh. tú riposa te facho ver el próximo ejercicio nuestro próximo ejercicio con el peso, con el peso. hago el escuote. Tra, salgo con la gamba, su la gamba y vado a fondo y dietro. A fondo y dietro. Vamos a hacerlo de esta forma. poi cambio. Vamos a hacerlo con este, guarda. ¿Qué vamos a hacer? Prendo el peso, prendo el peso. Escendo. Salgo. Vado indietro. Nuevamente. Siempre con una sola gamba. Dopo poi, cambio, cambio. Perfecto, perfecto. Prepárate, prepárate. Vamos a hacer 10 con mi gamba. 10, 10, 10. Ya se siente, ya se siente mi gamba. Ya se siente, ya se siente. Tu gamba se siente o no se siente? Ok, perfecto, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. 3, 2, 1, vía. Ah. Su la gamba, vado indietro. Nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, ah, cinco, seis, sete. 8 8 9 10 Vamos a hacer 2 en más 2 en más 1 en más Va Va Ok uh. Uh. Ah Ah Alenamiento de gamba y glúteo completo. Glúteo de brasiliana. Guti, glúteo de enero. De enera. Ah. <ríe> aunque la genética ayuda. Pero aunque el alenamiento modifica. Uh. Cambio, cambio, Pablo. Cambio. Cambio. Ok. 3, 2, 1, vía. Uno. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. 9 10 11 último último último ah, ah, su este ejercicio yoga aunque importante el equilibrio el equilibrio Madre de Dios, madre de Dios, que me ha dicho de hacer con este, con este entrenamiento de cambio y glúteo, ya se siente, no lo siento più, no lo siento más, lo siento fatigato, fatigato, se continua. fin a la fine, fin a la fine, voy a ver el gran resultado, debe meterle sacrificio, ah, voluntad, voglia, si va, si va, si va, si va, lo voy a hacer así de frente. Eh y guardan de, de otro ángulo 3 2 1 Viaje 1 2 3 4 5 seis Sete ocho ah. Nove no ah. diez último ah. último último Ah. Uh. Ah. Madre de Dios Madre de Dios 60 Juan es uno te regala niente No es uno, no es uno Cambio, cambio de gamba Cambio Cambio ah. Ay, ay, ay Resiste, resiste Pablo. Resiste. Resiste Miquela, María, Carlota, Claudia, Nidia, Marcela. Ok, se va. 3, 2, 1, via. 1, 2, 2, abro. 3, Apro. Quattro. Apro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ah. Undici. Uh. Uh. Riposate, riposate, riposate baby, riposate. Ah. Ah. Se sente, se sente mi piace me piace el dolor, me piace el dolor ah, ah, manca poco, manca poco, manca poco uh, uh. ay ay ay, Ay, seis fuertes, se siente ok, último, último esfuerzo último esfuerzo último esfuerzo de aquel ejercicio, pasamos, escuote a fondo y dietro siempre con la estesa ganga ok me hidrato me hidrato hidrátate hidrátate ah. Ah. ok perfecto último último último último 3 2 1 vía 1 3, cuatro, 4, 5, 6, no siento la gamba no la siento no la siento no la siento ah. vamos vamos resiste resiste ah. Ah. dame tu fuerza madre natura ah. Ah. Sí. cambio de gamba Cambio, cambio de cambio. Cambio, cambio, cambio. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 Basta, basta cuero Basta, basta. Basta. Ok. Una piccola pausa. Una piccola pausa. Nuestro próximo ejercicio. Nuestro próximo. Vamos a hacer laterales. Prendo el peso. Prendo el peso. Abro. Uno. su la gamba. Gamba contraria. Vamos a hacerlo 10 volte oh. Voy a prender el peso que voy. Farlo aunque sin zapeso si sí voy. Voy a cambiar el peso. Voy a prender el cueste de 3 kilos. Ok. Prepárate. 3. 2, 1, vía, grande, 1, no, es valio, abro, abro la gamba, 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 Ok, pausa, pausa. Ok. fuerza forza, forza Cordova. Cambio de gamba. Cambio de gamba. 3, 2, 1, vía Ok, 1, 2, 3, Quattro cinque, ah sei, sette, otto, nove dieci. ok estamos casi finalizando estamos casi finalizando estamos casi finalizando ok oh, oh. se siente se siente recóntame cuál es el ejercicio que te da mayor dificultad escríbeme un comentario. si van los BN Cambiamos los ejercicios, lo hacemos más, más aeróbico o más, como lo estamos haciendo, así funcionando, más tranquilos. Ok, cambio, cambio, cambio. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ok. cambio cambio cambio cambio 3 2 1 via 1 2 3 5 7 10 último último 12 ah, ok, manca el último la última serie la última serie. Oh, madre de Dios. Qué los glúteos van a rimaner duro Como una piedra. Como una brasiliana. Glúteo de nera. De nera lenata ¿no? <ríe> oh, ok. prendo un cochino de aria. Eh, me preparo para pa nuestra última serie. Nuestra última serie. De nuestros 15. De nuestros 5 ejercicios. Mancano uno en he dicho que vamos a hacer. 6 ejercicios, pez, gamba y glúteo. Pues vamos a estimular este grupo muscular por tutti ángulo. Te recuerdo, si ancora no te has inscrito a este canal, ayúdame a salir, déjame tu comentario, dame tu like, tu dislike, todo va bien. Todo va bien. ¿Cuál tutti? 3, 2, 1, vía. 1, due dieci último Ah. Uh. Prepárate. 3 2 1 ¡Vía! Cinque uh -huh. Dieci Vamos el último, el último. Ah. Uh. Madre de Dios, estamos casi finalizando. Nuestro último ejercicio. Vamos a utilizar el, el tapetino. Cocina si no nos fachamos mal al ginocchio. ¿Qué vamos a fare? En ginocchio. prendo el peso, prendo el peso, la mano, ¿no? salgo, uno, dos, uno, dos, tres, salgo, ¿ok? Cuelo se ve uno y nuevamente inicio de capo, cambio con un pie y cambio con el otro, salgo con de, salgo con destro, dopo poi prendo sinistra, uh. prepárate. 3, 2, 1, 1, via, dai. 1, ta, faccio 3, 1, 2, 3 e salgo. E scendo, ta, ta, cambio i piedi. Ta, ta, 1, 2, 3, salgo, vado con 2. Ta, ta, il terzo. Ta, ta, 1, 2, 3. Salgo. Ok, andiamo con el cuarto, con el cuarto, con el cuarto, ta. Uno, dos, tres, salgo. Vamos con, con el quinto. Con el quinto, con el quinto, ta. Uno, dos, tres. Salgo, sí. Con el sexto, sexto, sexto, dai, dai. dai. dai. dai. Uno, dos, tres, ta, Séptimo, séptimo, séptimo. Uno, dos, tres, salgo. Vamos con el otro. Uno, dos, tres, ok. Yendo, yendo. Ah, ah. Uno, dos, tres, salgo, salgo. No. Uno, dos, tres, salgo. El último, el último. Uno, dos, tres, salgo. Cambio de gamba. Cambio de gamba. Uno, dos, tres, salgo. Uh. Madre de Dios. Madre de Dios. Se inicia a sentir. guau, wow, en este momento que se conoce la persona fuerte, fuerte, porque vas a ver el resultado. El resultado. Como me piace. Un falta un entrenamiento completo para gamba y glúteo. Se siente, ¿no? Se siente con la gamba y con el glúteo duro, duro, duro, duro. Ah. ay, ay! ay. Uf. No te dimenticare de después de este entrenamiento, hacer un poquito de stretch. Ok, con este ejercicio voy a hacer un poquito más dinámico. Più dinámico, 1, 2, 3, algo, ta, ta, ta. Ok, respira profundo, respira, respira. Vamos a hacerlo dinámico, dinámico, dinámico. He inicia con, con la destra, ahora con la sinistra. Da. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, salgo. Ok. Ta, ta, ta, ta. 1, 2, 3, salgo. 2. Ta, ta, ta, ta. 1, 2, 3. Ah, 3. 3, 3, 3, 3, 3. Salgo. 4. 1, 2, 3, salgo. El eh, el quinto, el quinto. El quinto. 1 2 3 el sexto, sexto, sexto, sexto. Dale, dale. 1 2 3 séptimo, séptimo. Dale. Dale. 1 2 3 Vamos con el 8, 8, 8. Eh. 1 2 3 Es algo. Vamos con el 9. 1 2 3. Salgo. Último. Último. Uno, dos, tres. Salgo. Ok. No ha no estado difícil. Ni aunque fácil. Pero estamos rayuniendo nuestro objetivo. Tonificar el glúteo y la gamba. Uf. Riposa. Prende un gocho de área. Prende un gocho de área. Le reitero. Tú esto lo puedes hacer sin pesas, puedes modificar, aunque las repeticiones. Se siente, último gocho, último gocho y finalizamos. Ah. Ah. Se siente, ¿no? Se siente, se siente el lavoro. se siente prepárate, prepárate, no ha tanto fácil, pero hayamos reyunto nuestro objetivo, gracias a tú y las personas que, que guardan cueste, este canal, después de echar tu comentario, Paulo, los ejercicios son pesantes, no me des manos bienes, 3, 2, 1, vía, vía, vía.